para Facebook Reels, para Instagram Reels, para Pinterest Video, para todo aquello que sea habido en formato vertical y cortito, os va a servir una barbaridad. Mejor aún, si lo hacéis todo junto, vais a ganar mucho más de lo que yo os estoy poniendo aquí ahora mismo. Os voy a mostrar todo.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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar, a que compartas este vídeo con tus amigos emprendedores y que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a la mano y puedas volver a verlo las veces que haga falta. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de generar $2,000 dólares al mes con afiliados, y vídeos cortos, he puesto YouTube Shorts porque es lo más común, pero pueden ser YouTube o puede ser cualquier otro tip tipo de vídeo corto. Mira, lo primero que vamos a ver es la fórmula completa y a continuación te voy a decir cómo hacerla paso a paso. Esta es la fórmula que yo tengo para generar hasta $2,000 dólares al mes con productos digitales y vamos a ponerle y videos verticales. Listo, ¿qué tienes que hacer? Elegir alguna de las 5 categorías que te estoy poniendo aquí. Voy a ampliarlo un poco. Salud y belleza, o lo que es Hell and Fitness, Good Working, Make Money Online, Spirituality o Gardening. Cualquiera de estas 5 categorías está funcionando muy bien ahora mismo. De esas 5 categorías elige dos productos para que sean 10 en total. Dos de salud y belleza, dos de make money online. Y así, yo he puesto, por ejemplo, aquí en salud y belleza, los weight and build muscle. Que es para construir músculo y perder peso. Atento, esto lo estoy haciendo todo con mercado anglo. No estoy poniendo para el mercado hispano, es únicamente para mercado anglo. Vas a escoger los 10 productos, eh, de los 10 productos que tú quieras. Ahora te diré cómo lo he hecho yo con Clickbank. Y vas a hacer 10 vídeos por producto. Un total de 100 vídeos, 100 Vídeos cortitos. Pero como son cortitos, son vídeos chiquititos desde 15 segundos hasta minuto y medio máximo. Y vas a ponerlos con este formato. Por ejemplo, tres tips para perder peso. 5 fórmulas para ganar músculo. Dos secretos para IXX. Aquí tú tienes que poner unos títulos que tengan un numerito. ¿Ves? Un numerito. Que sea poco el número y tips o formas de tal, los secretos para X, ese tipo de vídeos. Vas a subirlos a YouTube y al resto de canales verticales. Atento, hay una clave. Ahora te lo voy a explicar paso a paso. Lo primero, me voy a ir a Clickbank. Esto es Clickbank, mi cuenta de Clickbank. Es una cuenta de Clickbank normal, bien vulgar. Atento, puedes hacerlo con Clickbank, con Digistory, con Hotmart, con cualquier tipo de tienda de marketing de afiliados. Te va a servir para esto, la que sea. Te vas a ir al Marketplace, en mi caso voy al Marketplace de Clickbank. Y ahí voy a elegir, por ejemplo, el primer producto de espiritualidad. Me voy a ir aquí, en la parte izquierda. Vamos a buscar espiritualidad. Spirituality New Age and Alternative Beliefs. Le doy clic y aquí ya me pone lo que está funcionando ahora mismo. El primero es este. Son made in sketch, que es muy bueno. Este lo puedes elegir. El segundo es Well Manifestation Offer, este es muy bueno también. Fíjate que yo lo he puesto por rank, pero tú también lo puedes poner por gravedad, gravedad, gravity. Y están los mismos. Well Manifestation Soul Mad Cage, son los mismos básicamente, el que funciona con una cosa funciona con la otra. Numerology también está súper genial, Moon Reading muy bueno y así. Bueno, yo me voy a empezar, me voy a quedar con este para ejemplo, este que dice Brand New Unique Web Manifestation Offer. Con una conversión monstruosa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que está convirtiendo más del 2%, etcétera, etcétera. Y aquí yo voy a ir al botón derecho para ver cómo es esta página. ¿Ves? Es una videocarta de ventas muy bonita. Fíjate el warning que tiene, es muy bueno. Este video revela información controversial, escapada por la NASA, bla, bla, bla, bla. bla. Y aún quiero proceder. Y ya empieza a correr el vídeo. Y luego dice. ¿Prefieres leer? Dale clic Le voy a dar clic aquí. Porque vamos a usar nosotros los textos que tiene esta página de ventas. Ese es el producto que vamos a promover. Genial. Ya lo tengo. Y ahora lo que dice. Según mi fórmula. Ya elegí mis categorías. En este vídeo para hacerlo cortito he elegido espiritualidad. He elegido un producto específicamente que es el web well DNA. Y dice que después de haberlos elegido. Tengo que hacer 10 vídeos. Bueno, el primero que voy a hacer, evidentemente, es de espiritualidad. Ya lo tengo hecho para no perder tiempo. Lo hice en Canva, te lo voy a mostrar. Es este. Voy a quitar esto. Ya lo tengo listo. ¿Ves? Ahí está, preparado. Lo voy a ejecutar para que tú lo veas. De 28 segunditos. Ahí lo tienes, míralo. El fondo es de diamantes porque estamos hablando de Wealth DNA. Me he bajado vídeos de DNA. DNA y chakras porque el producto habla de esto Tienes que leerte la, la página de ventas Sin ello no podrás Atento, el bonus El bonus es lo más importante Ahora te diré específicamente por qué es lo más importante Bonus y esto Son unas animaciones muy sencillas ¿Ves? Ya acabó Es súper sencillito Lo voy a cerrar Y vamos a ver las páginas una por una Este es un vídeo que yo subí de Pixabay ¿Ves? Pixabay Y en Pixabay como yo estoy hablando de este producto. Bueno pues yo me fijé en la página de ventas. Ves aquí tiene un DNA. O un ADN como le quieras llamar. Tiene imágenes normales. Más imágenes normales. De gente que no tiene dinero. Luego de gente que sí que tiene. Lo del el secreto de la NASA. Y empieza a hablar de los chakras. Why the root chakra? Is really money chakra. Money chakra. Entonces yo lo que busqué porque es. Hablar de los chakras. pues está hablando ahí. De los chakras como el DNA o DNA, los 12 chakras primarios en el cuerpo humano, bla, bla, bla. Aquí yo busqué chakra. ¿Ves? Aquí tengo mis búsquedas wealth, abstract que busco mucho. Entonces yo busqué aquí chakras. Chakras. Como ves hay un montón. Este es riqueza, así que también descargué riqueza. Este es, este es el chakra. ¿Ves? Este es este, este. Y luego descargué este otro. Este, este también lo descargué porque es muy bonito Que lo tengo En este otro Es aquí abajo en este vídeo está Y luego Puse los textos de la página De ventas, mira, get up in the morning Porque les estoy diciendo que son Dos técnicas secretas para activar El DNA de la riqueza Entonces me voy aquí Get up in the morning, sit down with a cup of coffee. O sea, levántate por la mañana, siéntate con una copa de café. Ponte el par de audífonos en tus orejas y presiona play en tu smartphone o computadora. Escucha dos diferencias frecuencias al mismo tiempo durante 7 minutos. Vale, ya está una técnica. ¿De dónde lo saqué? De la página de ventas. Aquí está. ¿Dónde? Pues ya no me acuerdo porque lo estuve buscando pero está por ahí, le vamos a poner control F para buscarlo, pues, aquí abajo. Y le voy a poner frequencies. Eh, that frequency, frequency. Aquí está, míralo. Esto es lo que tienes que hacer. Levántate por la mañana, siéntate con una, copa de, con una taza de café. Esto lo quité, or breakfast, whatever you, porque no me cabía. Pero bueno, tú lo vas a, a, a adecuando un poco. Y presiona play en tu smartphone o computer, dicen bla, bla, bla, durante siete minutos. Durante siete minutos. Y eso es todo, ya. Y como no me cabía más, pues eso es todo lo que puse y ya me quedó genial. Y luego la técnica 2 dice que nunca mezcles low vibrations con high vibrations. ¿De dónde lo saqué? También de la página de ventas. Me voy a la página de ventas. Y aquí, en lugar de frecuencias, voy a poner low. Mi... Aquí está, mira, low vibrations. La verdad es que nuestra energía... Eh, afecta lo que atraemos, vibraciones bajas, vibraciones altas entonces yo le dije, bueno, pues nunca las mezcles no mezcles este tipo de vibraciones y lo puse aquí, nunca mezcles, bla bla bla bla, bla. y luego, y luego le puse un bonus en blanco para que nada lo interrumpa bonus, clic en el botón que está justo debajo de este vídeo en lugar de botón voy a poner link Clic the link das below this video you are watching. Dale cli clic al enlace que está en el video que estás viendo ahora para ordenar el well DNA Code. Una vez que lo descargues en tu teléfono celular, y me voy hacia abajo, esto también lo saca de la carta de ventas. El siguiente video es y quiero que escuches todas las mañanas durante 7 minutos sin parar y verás cómo el dinero empieza a aparecer en tu vida. Atentos, viene lo súper, súper, súper más importante de todo. Puedes quitar todo lo demás, pero lo siguiente no. Y lo siguiente es, si quieres, les puse una nota de, de Tesla, que también está en la página de ventas. ¿Ves? Aquí si le pongo Nikola Tesla, Nikola, Nikola Tesla, ¿ves? Aquí está. Si quieres encontrar el secreto del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración Nikola Tesla. Vale, pues lo puse también aquí a modo de terminación y le puse click the link below for part 2. Quiere decir que si quieren ver la parte 2 de este vídeo tienen que dar clic en el enlace. ¿Y cuál es el enlace? Bueno, pues me va a ir directo a mi página de ventas. Y eso es todo para hacer el vídeo. Lo hice todo en Canva, es muy facilito montarla. ¿Ves? Ahí está el vídeo. Estas letras las puse con unos efectos, les puse con unos animaciones, ¿Ves? en mi caso le puse deslizar deslizar, ves ahí está, se desliza de entrar a esta le puse otro tipo de animación no me toma mucho tiempo, si eres novato te va a tomar un poquito más de media hora y si ya eres profesional con Canva pues en 20, 15 minutos ya lo tienes armado bajé este audio gratuito de aquí mismo de Canva y puse el vídeo que ya has visto completamente una vez que ya lo tengo, bueno pues lo voy a, a compartir lo descargo, todas las páginas como mp4 y ya lo tengo listo para trabajar. Ahí está mi videito de solo 28 segundos para que sea fácilmente digerible y ya lo tenemos ahí. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, a continuación dice que ya tengo mis vídeos, tengo que hacer 10 por vídeo. Ya has visto que es del tipo dos secretos o dos técnicas secretas y los tengo que subir a YouTube y al resto de canales. La clave, parte 1, 2, 3, importante. Si no le pones parte 1, parte 2, parte 3, no te va a funcionar. Porque lo que queremos es que la gente que ha visto este vídeo, vea el siguiente y el siguiente y el siguiente. Tú aquí vas a poner todos los vídeos, los 10 que hagas aquí, vas a poner parte 1, 2, 3, 4, 5, hasta el décimo. En todos, en todos los vídeos vas a poner que vayan a tu carta de ventas. En todos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya que lo tengo, le voy a dar a Promote. Voy a hacer mi promoción, mi Tracking ID. Le voy a poner Shorts para que yo sepa que son vídeos cortitos. Creo el Hoplink. Ya lo tengo, lo copio. Lo voy a cortar para que no se vea tan feo. Me voy directamente a mi acortador. Voy a crear mi enlace. Lo pego. Sin más, a voy a crear tal cual. Tú usas el, el acortador que tú quieras. Y una vez que ya lo tengo, lo copio. Copy. Y en YouTube, ¿ves? En YouTube. En mi canal, en este caso, es el canal que se llama My and Success. Porque todavía no tengo nada en este canal. es son cosas muy viejas. ¿Ves? El 21, 19. Lo que voy a hacer es subir mi vídeo. Le voy a subir vídeo. Selecciono el archivo. Que es el, el vídeo chiquitito que acabo de bajar. Ya está subiendo el vídeo. Como es tan chiquitito, no va a tardar nada. Y aquí le voy a poner el título que he pensado antes. Y el título fue este. Que ya lo tenía yo por aquí preparado. Ahí estamos, dos técnicas secretas, secret, vamos a ponerlo así con techniques to activate well DNA, listo, ya está. Y en la descripción, ojo aquí en la descripción, vamos a volver a repetir el título aquí y le vamos a poner esto para que vean lo que es. No todo. Ahora lo vamos a, a editar un poquito. Yo dejé el audio atrás muy mal y yo five minutes y aquí tal cual vamos a quitar todo esto, todo, todo, todo, fuera y vamos a ponerle nuestro enlace acortado que es este. Entonces voy a poner aquí, listo. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un emoji ahí, una flechita. Así lo vamos a dejar, sin más. No vamos a ponerle más, más cosas. Nos vamos hacia abajo la miniatura. Vamos a poner la primer miniatura que, que aparezca. No pasa nada. En cuanto lo lea, lo va a poner aquí. Listo, la vamos a dejar ahí. No hay listas, no hay nada. No es para niños, importante. No es contenido promocional, bla, bla, bla. Importante las etiquetas. ¿Qué etiquetas le vamos a poner? Muy sencillo. Voy a copiar nuevamente, control C. Y me voy a ir a una página que se llama Rapid Tax. Y en RapidTax voy a poner el título. ¿Ves? Aquí dice Enter, United, bla, bla, bla. El título. Y le voy a dar aquí. Listo. Y las voy a copiar todas. Copy. No me voy a molestar en nada más. Me voy a ir aquí. Y voy a poner todas las etiquetas. Sin pensar. Ahí está, ya está. Aquí tengo un score de 36 sobre 50. No está mal. Pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ponerle súper, súper importante que se me había olvidado, a pesar de lo importante que es. Aquí, part 1. Y aquí en el título, vamos a ponerle part 1 para que esperen la parte 2 que les hemos dicho que les vamos a poner. Cuando ya tengas tus vídeos, bueno, pues aquí abajo le vamos a poner part 2 y vamos a poner el vídeo, luego part 3 y todos. Pero ahora, como es. Simplemente el ejercicio para que tú sepas cómo hacerlo. Sin más, lo vamos a dejar ahí, la parte 1. Un puntito ahí para que vean que es la parte 1. Genial. Y vamos, mira, 48 deseo. Genial, súper bueno. Le voy a dar al siguiente. Nada más, siguiente, siguiente y público. Le vamos a dar al público, publicar. Si quieres, puedes poner el el apóstrofe short. Y si no, no, pero ya lo pone él, mira, short. Lo pone porque como son solo... Esos segunditos, tú lo puedes copiar y compartir en tus redes sociales. Y le vamos a dar a cerrar. Listo, ya lo tenemos ahí. ¿Veis? Súper bonito. Como este, tú tienes que hacer 10 para cada producto. 10. 10 para este producto de Wealth. 10 para los otros que tú escojas. Y si, si haces esto que te estoy diciendo, entonces vas a tener la fórmula para los 2000 al mes con productos digitales y vídeos verticales. Si solo haces uno, como lo estoy haciendo yo, o si solo eliges este nicho y haces 10 vídeos, tampoco te va a funcionar. Porque lo que queremos es que tu canal coja una masa crítica de visualizaciones y YouTube lo empiece a compartir, sobre todo con las partes 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla, es cuando va a empezar a compartir más. Lo mismo va a pasar con tus vídeos de TikTok. Con tu vídeo de Instagram, con tu vídeo de Facebook, con el vídeo de Pinterest. Como ya lo tienes, simplemente tienes que subirlo a todas las plataformas el mismo vídeo. Ya tienes las etiquetas, ya tienes todo. Simplemente es empezar a subirlo. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo para hacer 2000 al mes con marketing de afiliados y los shorts o vídeos cortitos en formato vertical que puedes subir a cualquier plataforma sin ningún problema. Sigue la fórmula que te he dado y verás resultados. Si no la sigues, pues no vas a ver nada. Bueno, Marketer, te envío un abrazo muy fuerte. Espero que tengas un día súper, súper genial. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!